ni makashmuyolahmanakam más que dios ni manejo no schnelt o qué kan, nehi chano tahcim unca miak chayot, kam pa welis chano tivas, miak chayot, a para ni coi chanto list, kam panen chanto esque, ni maícoa ni maneho para ne mejóme non ni manne mejua me, ¿y en ningún momento qué carno ni me y en ningún un hongo qué o qué No teco, ¿Qué ni un Jesús o que Ne Ni juan ni ni trilimelávok ni mani Te san juan o y te Tlan no táchce. ne no ni desde este Gama ningún no Nima ni no más Kema Felipe lo Noteko No teco, usted que a Willie Jesus Ni Jesús ¿tú? Felipe mas que yo niegue a uno muo ni nemi. ni chita, no quita o no tahcín. Yehuáica, tiene tiene chasanilla, o Snel toka kai karne hone Nimano miwanota cin niwanota cin no wanani on latlamatlene mechilia sne wanota on teki tiwanik no notacin e ho ke ciwa notechkopa kemajesus u kimisli no machtiskawa snel toka kai karne hone ni miwanota cin niwanota cin wanemi perotlas ne wali toka honlene mechilia snel toka kai techkopa on teki tiwanik i katle mechilia y que Jehová Nacional toca, que Chivas son de Nig Ni más Jehová que Chivas son degit, Jehova más huehuéy. Pampan y techno Ni malo chitl de Nemejómenentasanis que hija no toca, no Para no está ching que se listo el listl no te chico pa Jehova ni hijo no. Santino Jehová Nemejómenentasanis toca Nig